mapagraduados.uner.edu.ar es una plataforma que reúne a los egresados de las nueve facultades de nuestra universidad, un espacio donde mostrar tu perfil profesional y contactarte con el mundo del trabajo. Registrarse es rápido y sencillo, solo hace falta ingresar tus datos personales, que describas tu perfil profesional y luego completar los datos de estudios académicos y el campo de trabajo. Incluso podés vincular tu perfil profesional en Linkedin. En el mapa interactivo podrás buscar y marcar tu ubicación exacta. Solo resta agregar videos de tu trabajo si los tenés y subir tu foto de perfil. Al hacer clic en Enviar, tu formulario será revisado y se agregará al listado de nuestro mapa, donde todos los interesados en contactarse con vos podrán encontrarte de una manera rápida y directa. Participa ya en este espacio único donde vas a poder generar redes de contacto con colegas y expandirte profesionalmente. Mapa de graduados de la UNER.